me estaba informando, estaba queriendo saber más o menos cómo fue que este virus vino a parar acá, a nuestro país, a nuestra provincia, Entre Ríos. Y me imaginaba que tuvo que pasar por un montón de, de lugares. Eh, ¿Cómo hizo para llegar hasta acá este virus? ¿Cómo, cómo se diseminó? Ah, perdón. Capaz que no saben qué quiere decir diseminar. Diseminar quiere decir eh, expandirse, desparramarse. ¿sí? Eh, entonces me imaginaba cómo se diseminó este virus para llegar hasta acá. Seguro ya escucharon hablar del coronavirus, que tal como lo indica su nombre, es un virus.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 Pero este virus, este coronavirus, que recorrió tantos lugares y que pasó por todo el mundo, ¿cómo es que se transforma en pandemia? ¿Eh? ¿Qué es una pandemia? Cuando una enfermedad se transforma en pandemia? Justamente llega a serlo cuando recorre muchos países o cuando afecta a mucha cantidad de personas en un mismo lugar. Pero no se asusten. Se puede prevenir. Claro, porque si entre todos hacemos lo que tenemos que hacer, a este virus lo debilitamos y desaparece. Pero ahora vamos a hablar acerca de la importancia del cuidado de la salud. Ahí me llegan unos mensajitos de unos amigos que nos van a dar unos consejos acerca de lo importante que es cuidar la higiene y la salud. ¿Lo vemos juntos? La higiene es muy importante. Si nos quedamos en casa, cuidamos la salud, la nuestra y la de todos. Si tomás mate o usás bombilla, acordate que no se pueden compartir. Hay que lavarse muy bien las manos. Si tenés tos o te aparece un estornudo, acordate de estornudar o toser con el pliegue del codo.